Pues hemos venido con la propuesta de valor de nuestra pasarela de pago, que Sage Pay o Sage Pay, nuestra pasarela de pago online. Eh, Sage Pay es una unidad de negocio del grupo Sage que lleva operando en países como Reino Unido 11 años, donde tenemos más de 40.000 clientes y somos líderes en Europa eh, como proveedor de servicios de pago para, para negocios online. Bueno, lo, lo primero que me gustaría destacar es que la seguridad en Internet es máxima. Eh, por supuesto, una pasarela de pago como la nuestra te ofrece herramientas antifraude y, y, y somos una empresa eh, que en el sector se llama PCI Compliant, es decir, cumplimos con la máxima normativa a nivel 1 de seguridad con pagos de tarjetas en, en Internet. Frente a otras soluciones o pasarelas de pago, pues aportamos una flexibilidad e integración con las páginas web, eh, los comercios online, de manera que el, el consumidor final no tiene que abandonar eh, la página o el carrito donde está haciendo su compra para efectuar el pago, y con lo cual los ratios de abandono se reducen. Eh, somos expertos eh, frente a pasarelas de pagos de bancos, somos un, un, una empresa tecnológica, como todo el grupo SAGE y especializada, con lo cual pues, eh, la asesoría y el aporte de valor añadido es enorme. Pues eh, Nos aporta el estar eh, en un escaparate del prestigio que tiene Omexpo con todos los años que lleva en el mercado y el poder estar con los mejores players eh, eh, dándonos a conocer.